ciudadano Este 15 de enero se celebrarán los 10 años de la Revolución Ciudadana. El sistema de rentas internas acreditó más de 13 millones de dólares a personas con discapacidad y adultos mayores por la devolución del IVA. Reducción de robos en alta mar es posible gracias a la colaboración del sector pesquero. Y en lo internacional, el fuerte temporal sigue golpeando a Europa. 11 de enero, saludos cordiales amigos televidentes, bienvenidos a la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Iniciamos con la información. Varios son los logros alcanzados en esta última década en el tema educativo, los mismos que han permitido que Ecuador sea un referente regional.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 Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El trabajo articulado de las instituciones y sector pesquero contribuyen en la reducción de robos en alta mar. Le contamos a continuación cómo ha mejorado la seguridad en este último año.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 Es momento de una primera pausa, pero al regresar le contamos qué hospital ecuatoriano implementa la fertilización in vitro. Quédese con nosotros. Inicio de Espacio Promocional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 Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Continuamos con más información. La secretaria de la Política, Paula Pavón, anunció que este domingo 15 de enero se celebrarán los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana en la avenida 9 de octubre en la ciudad de Guayaquil e invitó a la ciudadanía a celebrar la década ganada.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 En los comicios de 2017, la ciudadanía, además de elegir a las autoridades presidenciales, asambleístas y parlamentarios andinos, también decidirá en la consulta popular sobre el pacto ético propuesto por el presidente de la República.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 Es momento de una segunda pausa, pero al regresar le contamos las noticias del acontecer internacional. Manténgase en nuestra sintonía. Inicio de Espacio Promocional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 más información. La presidencia de Barack Obama termina formalmente este 20 de enero. Son varias las acciones que han marcado su mandato. En sus ocho años al frente de la Casa Blanca, el legado de Barack Obama se puede dividir en dos capítulos. El externo, en el que ha cosechado más críticas, y el interno, en el que ha conseguido adoptar leyes controvertidas e impulsar cambios profundos. Preservarlo se ha convertido en la última misión del presidente saliente, consciente de que el nuevo inquilino de la Casa Blanca tiene la intención declarada de desmontar lo que su administración ha puesto en pie, empezando por el Obamacare, la ley de acceso a la sanidad y protección del paciente que impulsó el presidente nada más acceder al cargo en 2009. El 4 de enero acudió al Congreso para animar a los demócratas a cerrar filas en lo que se presenta como el primer gran combate de la presidencia de Trump, revocar la reforma que ha permitido acceder a la sanidad a cerca de 20 millones de estadounidenses. Aunque aún quedan fuera 30 millones, es un enorme avance hacia la universalización del sistema. Otra de las últimas decisiones de Obama que confirma su política hacia Rusia y pretende congelar los proyectos de Trump, de acercarse a Moscú se produjo el 29 de diciembre. El supuesto pirateo ruso de los correos del Comité Nacional Democrático durante las recientes presidenciales llevó al presidente a decretar la expulsión de Estados Unidos de 35 funcionarios rusos, empleados en la Embajada de Washington y el consulado de ese país en San Francisco salvar sus logros concretos en lo que respecta al cambio climático es otro de los objetivos en esta recta final de la presidencia de obama entre ellos el plan de energía limpia atrapado en un limbo legal y que probablemente desbaratará a la administración trump la ratificación del acuerdo de parís también puede transformarse en letra mojada si así lo decide el gabinete trump que puede utilizar su poder ejecutivo sin esperar el aval del congreso su último gesto para presionar a su sucesor ha llegado en forma de tribuna publicada el lunes por la prestigiosa revista Science. En ella, Obama insiste en la obligación moral y en las ventajas económicas que supone para su país no abandonar el Acuerdo de París. Un atentado frente a un anexo del parlamento afgano deja varias víctimas mortales y casi un centenar de heridos.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 El ataque fue reivindicado por los insurgentes talibanes... ...que continúan con su campaña de atentados en todo el país... ...mientras flaquean los esfuerzos internacionales... ...para iniciar conversaciones de paz. El fuerte temporal sigue golpeando a Europa... ...donde se han registrado temperaturas por debajo de los 20 grados. La temporada invernal se ha cobrado nuevas víctimas en el este de Europa... ...diez personas más se reportaron como muertas en Polonia... ...donde las temperaturas siguen por debajo de los 20 grados centígrados... ...la ola de frío polar provocó 46 decesos en los últimos días en la región... ...la mayoría polacos... ...71 fallecidos contabilizaban las autoridades del país desde noviembre pasado... ...mientras en Turquía, Estambul sigue paralizada por cuarto día consecutivo... ...ante el espeso manto de nieve que cubre la ciudad... La precipitación provocó la anulación de vuelos y servicios de transporte por el río Bósforo, bloqueando a miles de viajeros. En el tema deportivo, la Copa del Mundo de 2026 se jugará con 48 equipos. Así lo, anuncio, así lo anunció la FIFA.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 La propuesta, defendida por Infantino, busca incrementar el interés deportivo de la competición, pero también los ingresos financieros. De esta manera finalizamos la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Manténgase en la sintonía de Tele Ciudadana, que siempre tiene la mejor programación. Un excelente día.